Hoy en Leoar, dibujos fáciles y dibujaremos un perro. Muy bien amigos, y para este dibujo súper fácil, partiremos de un círculo para ubicar el hocico de nuestro perro. Más bien como un óvalo y luego sobre este un medio círculo para ubicar los ojos y eh, de ahí partir para las orejas. ¿sí? Vamos a iniciar con una serie de dibujos muy fáciles, dibujos coquitos, dibujos para niños porque la intención es que en nuestro canal ah, exista una variedad de dibujos para todos. Grandes, chicos, medianos, adultos, abuelitos, para todo el mundo, todo el mundo que quiera dibujar Aquí va a encontrar el dibujo perfecto. Listo. Primero lo hacemos a lápiz porque lo que queremos es crear un boceto y luego de que ya estemos seguros de que nuestro dibujo está eh, genial, entonces lo vamos a pasar a marcador y luego le vamos a pasar los colores. Estos dibujos son especiales para eh, llevar a la escuela cuando nos piden las tareas, entonces. Vamos a utilizarlo para dibujar No olvide darle me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Muy bien, ahora sí, pasamos al marcador Ya ustedes pueden ver, lo hicimos muy rápido Esto es un dibujo muy rápido, muy veloz Y van a ver que el resultado al final es genial y no nos demoramos mucho Listo Entonces, vamos a delinearlo con un Sharpie En este caso utilicé uno grueso pero podemos utilizar uno de punta fina. Puedes utilizar los materiales que tengas en tu casa, eh, colores, los colores que tú uses eh, escolares, para que no te vayas a complicar. De otro lado, te doy un consejito, puedes ir eh, reuniendo dinerito para ir comprando tus propios materiales. Es muy importante tener gran variedad de materiales para que nuestros dibujos cada día queden mejor. Borramos el excedente de lápiz y ya tenemos nuestro perro listo para pasarlo por color. Bien, amigos, vamos a iniciar con un café ocre, que es más bien claro. Y en este caso vamos a aplicarle en las orejas, en el entrecejo y en el pecho. La barriguita también y la cola para darle dos tonalidades. Y vamos a utilizar también el café, un café más oscuro para eh, sacar algunos bordes. Muy bien, amigos. Espero que estén disfrutando mucho de este dibujo y espero además que estén aprendiendo cada día nuevas técnicas. listo Vamos a la cola, rapidito. Yo sugiero muchas veces a que podamos colorear en circulitos para que no vaya quedando rayado nuestro dibujo. Muy bien, aquí aplicamos un café más oscuro, un cafecito eh, más fuertecito. Para que nuestro perro, que no sé qué raza es, vamos a ponerle cualquier raza. Ese es un, un callejerito que adoptamos, ¿sí? Pero se ve muy feliz y se ve muy lindo. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una tonalidad más clara para luego oscurecer algunas partes y que nos vaya a dar, de pronto, algunos, eh, algunas profundidades. La idea es que este dibujo sea lo más básico posible y lo más fácil de hacer posible. Bien amigos, los voy a dejar entonces con el coloreado y me voy a ir no sin antes decirles que es un placer siempre estar acá dibujando con ustedes. Bien amigos, les voy a dejar musiquita para que terminen de hacer el dibujo y espero que en la escuela ustedes sean los mejores dibujantes si quieres algún dibujo en especial me lo dices en los comentarios vamos a hacer dibujos súper fáciles recuerda no hemos dejado el lápiz pero vamos a iniciar con dibujos muy fáciles para la escuela bye bye amigos chao chao nos vemos We'll